Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Último video de esta semana con el tema futuro y como para hacer un breve resumen, ¿sí? También aprovecho para aclarar lo que siempre aclaro al comienzo de mis videos y de todos los contenidos que subo a las redes sociales que el propósito o los propósitos en realidad de estos contenidos son dos por un lado acercarles la disciplina del coaching a a las personas que todavía no saben lo que es el coaching, de qué se trata, qué pasa en una conversación de coaching, cómo se trabaja, para qué sirve. Y por otro lado, hacer que estos contenidos en la medida de las posibilidades sirvan para qué? Para que las personas, todos nosotros, vos, yo, cualquiera de nosotros, de nosotros tengamos una vida cotidiana, una, un día a día más vital, con mayores niveles de bienestar. ¿sí? Eh, ahora sí, tema futuro, cierre del, del tema por lo menos de momento. Eh, breve resumen sería, bueno, el primer video fue un poco buscar la definición y leerles la definición para que los dos, tanto vos como estemos hablando sobre las mismas palabras. También había mencionado esto de que, bueno, que más allá de las definiciones de diccionario, digamos, cada uno de nosotros, de nosotros tenemos a su vez interpretaciones y usos específicos para las palabras, ¿sí? Con lo cual, eh, cualquiera de esos usos y esas características especiales que nosotros le damos a las palabras son totalmente válidas en el otro video era como los beneficios del futuro, digamos, ¿no? para qué nos puede servir y cómo podemos aprovecharnos de ese futuro de esa, de esa forma que cada uno de nosotros tenemos de imaginarlo, de plantearlo, de pensarlo y de reflexionarlo hoy puntualmente Quería traerles un poco, si se quiere, como un resumen de estas tres semanas, porque fue, bueno, fue una semana para el tema del pasado, una semana para el tema del presente y una semana para el tema del futuro. Y es que yo también lo había mencionado en otros videos, en los videos anteriores, esto de la importancia de tener los tres tiempos, ¿no? pasado, presente y futuro, al momento de nosotros de eh, pensar cualquiera de las cosas que querramos mejorar, cambiar o modificar. Y, y en esto eh, la importancia que tiene el coaching como disciplina, como metodología para trabajar en la transformación, trabajar en el cambio de que las personas necesitan o quieren lograr y cómo sus recursos los pueden aprovechar y los que no tienen en dónde, cómo o de qué manera poder, eh, digamos, lograr conseguir esos recursos para después alcanzar esos objetivos que quieren, esos futuros que se han planteado. Entonces, teniendo en cuenta esto, este video de hoy sí, como si se quiere también desde la, desde la mirada del coaching, esta, esta disciplina, esta, esta forma de escuchar, esta forma de pensar, de reflexionar, de mirar, de incluso hasta de hablar, porque las conversaciones con los clientes, nosotros le decimos coachee al cliente. Las conversaciones que yo tengo con mis clientes. Eh, están siempre en el presente ¿no? porque yo tengo la conversación en ese mismo momento lo que no quita que esto también lo mencioné en otros videos es que el pasado está presente porque tiene que ver con los recursos que la persona tiene con el, los recursos que mi cliente tiene y el futuro también está presente porque de hecho la conversación de coaching más allá que sucede en el presente también va de cara al futuro va, eh, está orientada si se quiere la conversación toda la conversación de coaching en lo que el cliente lo que mi cliente quiere o desea en otro momento diferente al presente como era la definición de futuro y por eso eh, desde mi mirada o desde mi experiencia tanto personal como profesional y profesional tanto como coach profesional como mentor coach es muy diferente a, a una conversación que vos puedas tener con otra persona entonces esto esto da mayor poder a la persona que toma coaching, a la persona que pide coaching. Esto hace que la persona cuando comienza la conversación de coaching, en ese presente, de ese mismo instante, tenga emocionalmente un estado, tenga pensamientos característicos de ese momento y vuelvo a lo mismo desde mi experiencia, ahora sí, meramente profesional, es... Al finalizar la conversación que son aproximadamente 45 minutos una hora una hora y minutos más eh, al finalizar la conversación de coaching la persona termina en un estado emocional muchísimo más poderoso para la persona se empoderan la conversación y sus pensamientos incluso los tiene dependiendo obviamente de cómo había llegado la conversación pero normalmente lo que pasa es que los tiene o más ordenados o más aclarados más clarificados eh, incluso algunos los pudo haber descartado en el, durante la conversación porque se dio cuenta que no le servían e incluso aparecen nuevos pensamientos aparecen nuevas formas de reflexionar unas formas de escuchar, de mirar de observar ese presente, esa realidad que estaba creyendo que le estaba pasando y cómo esto lo puede utilizar para ese futuro que planea para ese futuro que quiere llegar, para ese futuro que quiere lograr esto en una conversación de coaching es lo que pasa habitualmente eh, trabajamos o trabajo yo como coach en el presente de mi cliente hacia el futuro donde quiere ir y, y hoy puntualmente con el tema futuro y cerrando un poco la, la semana del tema futuro la importancia que tenía ¿no? que yo había mencionado en el video anterior como el beneficio si se quiere esto de poder imaginar lo que uno quiera vos estás habilitada habilitado a poner todo lo que vos quieras en ese futuro, ¿no? Que ese futuro tenga las características que vos deseas. Y acá yo decía también, ¿no? Un poco lo comenté en el video, era como que tenía su pro y su contra también eso, ¿por qué no? Y esto también tiene que ver con una mirada, si se quiere, desde el coaching, hay cosas que uno no puede controlar, no puede gestionar, porque van más allá de la capacidad de gestión de uno. Y a veces uno no las tiene en cuenta. Al momento de uno imaginarlo, de pensar ese futuro, de planear ese futuro, a veces pasa, a vos, a mí, a todos nos puede pasar, y nos ha pasado posiblemente, en mi caso, por lo menos, si soy franco, a mí me pasó más de una vez. Esto de cuando planeo algo, a veces hay cosas que se me escapan, digamos, ¿no? De, de mi. En, en ese momento que estoy pensando o imaginando ese futuro. Eh, no, las, no las incluyo en, en ese plan. Y te, seguramente te ha pasado, también, ¿no? Digamos que. Imaginas un futuro y hay cosas que no las incluís o de hecho las das por sentada, das por sentado que eso va a pasar, que eso lo tenés, o que eso va a suceder de esa manera. Y esto es como si se quiere, como el arma de doble filo, no como la parte, si se quiere, menos beneficiosa del futuro, que es cuando no tenés la información suficiente, como para que ese futuro quede lo más, si se quiere, lo más claro posible. Y esto en una conversación de coaching sí se puede dejar en claro. Si la persona quiere dejar en claro eso, hay formas de poder lograr que ese futuro quede a gusto y bajo las condiciones que la persona quiere, que mi cliente quiere. Y al mismo tiempo que cumpla con esos deseos de ingresar las, las diferentes características que para esta persona necesita que ese, ese futuro se cumpla, ¿sí? entonces es como ponerle si se quiere una cuota de realidad y acá cabe la aclaración, es la realidad de mi cliente, yo digo la realidad me refiero a lo que la persona está viviendo o necesita que ese futuro tenga como condición, entonces es su realidad y esto también en una conversación sucede, se van aclarando diferentes si quieren, como marcos referenciales ¿no? de, de, de lo que podría llegar a ser ese futuro o ese plan de futuro así que bueno, esto es eh, una vez más, como decía que los contenidos sirvan para que la vida cotidiana de cada uno de ustedes, la mía, la de todos la de todas, sea más, con mayores niveles de bienestar, y por qué digo esto porque cuando vos, yo, cualquiera de nosotros nos ponemos a planear un futuro un proyecto de futuro o un proyecto a futuro y... Y este proyecto hay ciertas cosas que no las tenés dentro de ese plan. te la, Las pasaste por alto, como, si, como uno a veces dice, ¿no? Eh, las obviaste. O no las tenías en cuenta, simplemente. Ni siquiera habías pensado que eso era posible incluirlo dentro de tu plan. Y después cuando el plan, o, o ya estás más cerca ¿no? de cumplir ese objetivo, ese plan ya no es lo mismo, o lo que se está cumpliendo no es lo mismo de lo que tu plan fue en un, en un comienzo. Y ahí aparecen las emociones, que también lo mencioné en el video anterior, las emociones que a veces, eh, que están siempre en el presente, pero que a veces no nos están sirviendo para gestionar de mejor manera nuestros recursos, porque somos seres emocionales que razonamos, con lo cual, ante una emoción que nos limita para ciertas decisiones, para ciertas, ciertos pensamientos o ciertas, o ciertas estrategias que tendríamos que armar para que ese futuro se concrete, emocionalmente no estamos si se quiere, como muy equilibrados o, no, o emocionalmente no nos, no nos sentimos del todo a gusto como para poder tomar decisiones de, ma, de mejor manera. Entonces, en el futuro, más allá que es algo que todavía no pasó, porque es el, en un tiempo diferente del presente, las emociones también cuentan, también cuentan aquellas cosas que están fuera de nuestra capacidad de gestión y está bueno tenerlo en claro cuáles son, cuáles cosas sí podemos gestionar y cuáles no podemos gestionar. Y esto... Espero digamos, que, que te sirva como para que mañana o cuando vos quieras te pongas a armar tu propio plan de futuro o plan a futuro. Y con las características que vos quieras, con las condiciones que vos quieras, teniendo en cuenta incluso tus emociones actuales e incluso cómo te sentirías a futuro. Así que con esto termino esta semana este tema del futuro. Y nos estaremos viendo seguramente la próxima semana con un tema diferente. Y si querés algún tema que quiera comentar, eh, teniendo obviamente las distinciones de la metodología de coaching aplicadas a ese tema, me lo dejas en un mensaje por privado o por WhatsApp. Nos vemos entonces en una semana. chao